Estamos de regreso para revisar lo sucedido en la comarca lagunera. Jared Borgetti, ¿qué le pasó el día de hoy al conjunto de Santos en la última jugada del partido? Se le van los tres. Minutos. Sí, así es. Eh, un error de marcación al final de Gorrea que, que le gana la espalda. Y... y terminan anotando el gol que a la postre eh, los lleva a perder el encuentro. Un partido complicado para Santos Laguna en casa. Contra un Monterrey que jugó bien, la verdad hay que decirlo, eh, muy frontales, eh, eran eh, sencillos al momento de, de, de hacer eh, triangulaciones y consiguieron los goles eh, en los momentos juntos. Hubo algunas jugadas que fueron eh, eliminadas por fuera de lugar, como esta eh, de Fures Mori, la anterior también que se había revisado, pero estaba bien eh, habilitado. Y un equipo de Santos que desafortunadamente no ha podido encontrar el nivel del, del torneo pasado. Eh, ha regresado Brian Lozano, pero no ha regresado de su mejor nivel. Y el técnico lo ha, lo ha tratado de, de mantener. Y, y obviamente pues faltan goles. Si no hay goles, pues difícilmente puedes ganar. ¿no? Pues sí, sí, sí. Fa le falta punch, no tiene punch este equipo de, de Santos. Y me parece que con eso ha tenido que que pelear y con eso ha tenido que batallar el conjunto de la comarca. Y rayados, Dionisio, ¿será que ya encontró el, el, el caminito, el equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre? Pues ahorita está como un pilotito automático, ¿no? Le gana Cruz Azul, le gana Tigre, le gana Toluca, ahora le gana a este equipo de... De Santos, este, ya el segundo lugar de la tabla con 20 puntos, solamente a uno del América, empatado con Toluca, pero con mejor diferencia eh, de goles. Y además, pues lógico, en la banca eh, sigue teniendo jugadores importantes, profundidad de banca y es lo más importante yo creo que no solamente para el Monterrey, sino también para la selección que ya está teniendo regularidad Héctor Moreno, ojalá alcance este buen nivel, jugando con línea de tres, con Estefan Medina por derecha, con Gallardo por izquierda como este carrileros y entonces es un equipo que, que, que parece, empieza ahora sí a embalarse y empieza a a marcar la diferencia que estábamos esperando que marque por técnico y por plantel. Esa es la verdad. De los últimos cuatro partidos, Héctor, de Rayados, cuatro triunfos del equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre. Y pensar que hace poquito estaban diciendo que, que quizá era momento de cesar a Javier Aguirre. Sí, porque llegó un momento en que en que yo creo que Javier Aguirre, no sé si lo hizo, pero me parecía que era el momento adecuado para hacerlo, sentar a los jugadores y con su lenguaje coloquial que, que, que veníamos diciendo hace un momento, que, que hablara, ahora sí que... Eh, abiertamente con ellos y decirle, oye, vamos a dejarnos de hacer tontos aquí y dejar de, de perder el tiempo porque realmente es un potencial de equipo que estaba desperdiciado, no, porque tiene una capacidad de plantel muy importante, es el más caro del fútbol mexicano según Transfer Market, es el equipo más valioso en cuanto a, a, a material, me, a, me refiero a jugadores de, en el equipo y es un, es un equipo que no funcionaba, entonces ahora está... Eh, exactamente como dice Dionisio está aceitadito en piloto automático funcionando muy bien eh, la zona defensiva mejoró mucho con, con la, la llegada de Héctor Moreno es un jugador muy importante para el equipo hoy el penalti que le marca me parece que no fue pero bueno se lo marcaron en contra el portero Andrada siempre es importante tener un muy buen portero atrás yo no me imagino este, al Monterrey este el torneo pasado con Camilo Vargas por ejemplo de portero yo creo que hubiera sido otra cosa como fue Talavera con Pumas a veces un portero de gran nivel Eleva las posibilidades de tu equipo Entonces cuando tú tienes una debilidad En la zona defensiva Porque Hugo González nunca hizo clic Con la afición de Monterrey Siendo un portero confiable No hizo ese clic y siempre tuvo las críticas Hermanos guangas le decían en, en Monterrey Entonces siempre era muy criticado Y no era para estar en el Monterrey Y entonces llega Andrada Cubre esta debilidad que tenía el equipo Y entonces empieza a sentarse En la zona defensiva, es muy sólido el equipo Mitad de campo tiene ya definido Ponchito González anda en un gran nivel Charlie Rodríguez y el otro es Cranivite Rosel Sortiz y adelante pues tiene tres jugadores que son muy muy muy buen eh, trío se ha armado adelante con Maxi Mesa por derecha, Funes Mori en el centro y Dubán Vergara por el lado izquierdo yo creo que con ese equipo el Monterrey tiene para aspirar a ser campeón en este torneo por supuesto que tiene posibilidades, ahora ya veremos después qué sangre tiene a la hora de la liguilla porque ya hoy se dieron cuenta que el potencial lo tienen le ganaron al campeón, le ganaron a un rival como Santos muy difícil, le ganaron al Toluca al que venía muy bien como super líder al subcampeón también sí sí al campeón al subcampeón luego al Toluca que era líder en ese momento y luego también le ganaron a Cruzul una eliminatoria que era muy importante para ellos ganarla así que el Monterrey viene muy bien y a Tigres es el clásico en el partido a Tigres el clásico además sí es cierto sí no y, muy bien. y nada más una cosa que quizá uno pudiera entrar diciendo quisquilloso no hoy cuando se va adelante el segundo tiempo decide esperar y es cuando Santos muestra sus mejores momentos ¿Eh? Y entonces, pero qué casualidad que cuando Santos le empata, otra vez Monterrey es el que toma la iniciativa y termina siendo mejor en esos últimos 8, eh, 10 minutos del partido, generando oportunidades hasta que termina encontrando el gol. Esa cuestión de, ok, ya voy ganando, ahora le cedo la pelota al rival, ah, ya me empataron, entonces vuelvo a atacar. Creo que en ocasiones este, equipos como, como Monterrey lo que tendrían que hacer, ya metí el primero, voy por el segundo, ¿no? Y no esperar a que me empaten. Sí, bueno, también son estilos e ideas, ¿no? Y, y Javier Aguirre lo conocemos hace años y difícilmente va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que, lo que mencionaba Héctor Huerta es muy importante respecto a, a Ponchito González. Me quedé pensando porque me parece que estamos cometiendo un error. Este ya no es Ponchito González, ¿no? Para empezar dejó de ser un niño hace tiempo. Eh, si bien es cierto empezó muy joven eh, en, en el fútbol, pero el momento que está pasando ahora, que ojalá la lesión no sea tan grave, hoy sale por, por lesión Jared, pero me parece que inclusive ya ya hasta podría ser considerado por Gerardo Martino, ¿no? Y como, y como, como por qué no, creo que esa parte en media claro. cancha de entre Charlie y él eh, es importante, dos jugadores que saben manejar muy bien el balón, que saben tomar buenas decisiones con, con el balón en los pies, y Poncho un poquito más, Ponchito, eh, teniendo un poquito más de presencia de área Estando más cerca de, del gol Que lo que regularmente Charlie eh, Se hace presente Me gusta este, este Monterrey La verdad, eh, digo que es práctico es, es, es frontal Por fin, poco a poco Han entendido la, la idea de, de Javier Aguirre eh, en atrás, atrás Dos centrales Dos generaciones totalmente eh, distintas El caso de César Montes Una defensa joven De buena estatura y un Héctor Moreno que regresa al fútbol mexicano después de un largo tiempo eh, por Europa, con, con muchos eh, buenos partidos y títulos también conseguidos. Creo que la base de mexicanos que tiene Monterrey es importante. Del lado izquierdo, Gallardo también un, un mundialista. Y, y todo lo que viene después de, de este 11 con, con los cambios, claro que te da para pensar que el equipo con el 11 que inicia y con los cambios que pueda tener seguirá manteniendo una línea ascendente. Puede ser que con resultados a favor el, el equipo pueda eh, replegarse un poco, pero también es cierto que cuando se repliega eh, tiene jugadores rápidos cuando hace los cambios para poder aprovechar los espacios que pueda dejar el rival. Y no te va a dejar de, de ir hacia la frente en todo momento como fue hoy y que al final termina consiguiendo el gol que le da la diferencia. Y sí. antes de entrar a esta racha, Mao, de cuatro partidos este, con victoria, ¿No? Y hablando en el caso de la Liga de Campeones de Concacafi, cuando todavía no se definía si Monterrey o Cruz Azul, uno decía tranquilamente América es el candidato, ¿no? ¿Eh? por lo que venía mostrando América. Pero después de esta racha, este Monterrey ha emparejado esa situación y si hablamos que el partido es el 28 de octubre, que llegará con probablemente cuatro o cinco partidos más de recorrido este equipo de Monterrey, yo me voy al 50 y 50 ya para ese partido, ¿eh? Sí, sí, sí, como que es que en plantel, que, en plantel es, es mucho mejor el de. Sí, el de, de acuerdo, de acuerdo. Y conforme a funcionamiento, pasado, no se, ya, ya funcionamiento puede ser que la América lo entienda mejor. Pero, pero pero entiendo lo que dice Dionisio. Conforme han pasado los los últimos días y conforme ha ganado los últimos partidos y el cómo los ha ganado el conjunto de Rayados, sí creo que se ha equilibrado mucho no, respecto a esa final de Conca Champions en cuanto, en cuanto a lo que es el conjunto de las Águilas del la América. Y no sé el próximo fin de semana si ya le vamos a, a dar quizá un porcentaje más alto al equipo dirigido por Javier el Vasco Aguirre. Todavía falta un rato para esa. Esa final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Pausa y volvemos porque también tenemos que platicar del otro partido de este domingo a mediodía ya en la bombonera. Toluca, Toluca que volvió a perder. ¿Será que otra vez entrando a la recta final del torneo se le cae el equipo a Hernán Cristante?